Tilapia con salsa de pepino Necesitamos media cebolla morada cortada en julianas, una papa tierra hervida con sal y cortada en rodajas, un pepino en cuadros, hojas de cilantro picadas finamente y medio aguacate En un tazón, agregamos el aguacate, el pepino, la cebolla, el cilantro, 500 mililitros de salsa verde, mezclamos y reservamos. Necesitamos también una pieza de tilapia, lo sazonamos con sal y pimienta negra y cocemos en un sartén con aceite. Para emplatar, servimos las papas, la tilapia y la salsa que hemos preparado. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente...